Así que por favor adelante Entonces eh, la pregunta es ¿Para qué sirven los juegos aparte de divertirse? Bueno, los videojuegos pueden servir para muchas cosas Por ejemplo, Llanos, el campeón nacional de FIFA Se ha ganado 40, 44 mil dólares y volvió los videojuegos su profesión en algunos países como Filipinas, eh, las personas están utilizando los videojuegos para ganarse la vida, comprar medicinas como Ax Infinity, que es un juego play to earn, donde te dan criptomonedas que puedes intercambiar por dinero fiat, dinero normal. Eh, también puedes aprender, por ejemplo, a programar videojuegos con eh, combat Code o eh, Rollercoin es una aplicación que te permite también eh, aprender cómo funciona la criptomoneda y la el minado de criptomonedas así que pueden servir para muchas cosas no solamente para divertirnos sino para aprender en Libertarios que es mi empresa lo que hacemos es enseñarles oratoria, persuasión y liderazgo a través de videojuegos los profesores podrían utilizar Roblox Studio para poder hacer sus propias presentaciones y hacer que sea mucho más chévere las clases. O sea, los videojuegos son una puerta para hacer un montón de cosas que ni siquiera nos imaginamos, no solamente para divertirnos. Profe, y por ejemplo, socialmente también RAN representa una transformación. Hoy en día mucha gente se hace amigo o amigas a través de, las, de los videojuegos, a través de un servidor y demás. Socialmente, ¿cómo lo interpretamos? Hay unos juegos que te permiten eh, conectarte con otras personas a nivel mundial. Así que también te permiten hacer amigos. Bueno, Perdón, muy bien. El chicharrín, es sí, un ahorita, poquito ahorita aprovechamos. para callar a la gente. Ahorita por ahí metemos bacán. el gol y, y ampliamos la charla. Me no parece. Se preocupe, bro. Así que, Chicharrín, ya que tienes tanto afán, ¿te parece si recordamos la misión o en qué estamos hoy?